Mi nombre es Katherine Cavazo. le agradecemos que nos acompañen. En esta mañana de miércoles, ya a mitad de semana, en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey, tenemos mucha información, estos son los titulares. No hay quien pare la violencia en Nuevo León, hay ejecuciones, torturados y hasta decapitados. Tenemos un promedio de tres personas fallecidas al día. Ahora fue en pesquería. La Fiscalía General de Justicia dio a conocer que se detuvo a un policía municipal en activo y un ex elemento por participar en una desaparición forzada. Le platicaremos de esto más adelante. De mal en peor, se dieron a conocer los números de la pobreza laboral en México. Y para variar, las mujeres son las más afectadas. Por cada 100 hombres hay 110 mujeres en pobreza laboral. Impresionantes imágenes, una mujer muere en frente de su hija al caerle una barra de pesas en un gimnasio. Podría haber consecuencias graves si se escala el conflicto armado en Ucrania. Los precios de la gasolina podrían dispararse aún más. Le platicaremos de esto más adelante. Mientras tanto, vamos a conocer un adelanto de lo que veremos en los deportes con mi compañero Rafa Martínez. Gracias, Catherine, Qué gusto saludarte. Mucho que platicar en el mundo deportivo. Hoy se pone todavía la actividad de la Champions League con un partidazo donde el conjunto del Atlético de Madrid estará enfrentando al Manchester United de Cristiano Ronaldo. Excelente. Gracias, Rafa. Te vemos más adelante. Ahora vamos a conocer con mi compañero Alfonso Pérez. Un adelanto en la formación del mundo del espectáculo. Cater, te saludo con mucho gusto en esta mañana y en información de los espectáculos, Dana Paola la sigue haciendo a lo grande. La cantante y actriz mexicana es una de las invitadas VIP al Milan Fashion Week que dio inicio esta semana justamente en Italia. Ya está ya, lo está haciendo bastante bien y más adelante le tengo todos los detalles en los espectáculos. Excelente, gracias Alfonso. Te vemos más adelante en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Es momento de ir ahora con mi compañera Julie Castillo para conocer un avance del pronóstico del tiempo. Muy buenos días, gracias Catherine, excelente miércoles para todos, ya mitad de semana, es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo para esta jornada, predominando un cielo mayormente despejado, muy baja la probabilidad de lluvia, la humedad en el ambiente de un 61% y la temperatura máxima alcanzando los 30 grados centígrados, va a continuar el ambiente caluroso para este día, y al transcurso de la noche, la temperatura va a descender, marcando los 23 grados Celsius. Yo regreso más a Adelante con el reporte completo. por esta información le tenemos más adelante para conocer cómo se va a comportar la temperatura para el día de hoy miércoles mitad de semana y también para los próximos días es momento de enlazarnos con mi compañero marcial pasaron que nos tiene información relevante de hechos de inseguridad y de violencia que continúan en el estado nos va a platicar sobre esto además también el día de ayer se registró un incendio en el municipio de calera nuevo león marcial buenos días tú nos tienes más información al respecto Creo que sí, Caterin, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, como te lo estás señalando, bueno, lo de la violencia continúa aquí en la ciudad, pero vamos a darle seguimiento a lo que ocurrió el día de ayer en el municipio de Santiago, en una, eh, bueno, en una quinta localizada en este municipio, ahí en la congregación La Boca, en el cual llegó un comando armado y ejecutó a tres personas que se encontraban en este lugar. Bueno, la fiscalía nos da a conocer que uno de ellos, una de las víctimas, ...era un líder criminal que operaba en los municipios de Santa Catarina y el municipio de García. Esta persona, que fue identificado como José Luis Castro Rodríguez, apodado El Choco... Él era integrante del cártel independiente de Nuevo León. Aparentemente, de acuerdo a la investigación, hubo una ruptura en este, en este grupo criminal, en el cual también, bueno, además del choco, había otra persona que también está disputando el liderazgo de este, de este grupo, que fue identificado solo con el apodo de Tony Montana. Bueno, eh, después de estos hechos, ya la policía ministerial, te repito, tiene esta investigación de donde José Luis Castro, el Choco, fue asesinado en el interior de esta quinta, al igual que dos de sus escoltas que se encontraban junto con él. Además de una información adicional, se da que el Choco también lideraba un grupo criminal apodado Los Bilis. Estas personas actuaban, te repito, en los municipios de Santa Catarina y el municipio de De García, pero todavía la investigación continúa para tratar de ubicar este comando armado, que llegó hasta este lugar para ejecutar a estas tres personas. Por otra parte, ahora te vamos a mostrar otras imágenes, otra información también de lo que sucedió en cuanto a la nota policiaca. Estos, eh, esta, este operativo que se llevó a cabo allá en el municipio de Pesquería, en el cual elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, del grupo de aprehensiones, llevaron y cumplimentaron una orden de aprehensión girada por un juez de control por el delito de desaparición forzada de personas. En estas instalaciones del C4 del municipio de Pesquería fueron detenidos un elemento activo de esta corporación y posteriormente eh, elementos de esta agencia se trasladaron a una colonia donde detuvieron a una eh, mujer que eh, trabajaba como policía también en, este, en esta corporación. Ambos ya se encuentran a disposición del juez de control que los está reclamando por este delito, por la desaparición de varias personas. Estos hechos ocurrieron en octubre del año 2021. Así es que ya tanto el policía como la expolicía se encuentran ya a disposición de las autoridades para responder por este delito. Por otra parte, ahora te vamos a dar a conocer que en el municipio de Buenos fueron rescatados estas eh, personas que se, se bueno se encontraban en, una, en un domicilio ubicado allá en la colonia Los Girasoles, en este sitio, en este domicilio que observas en las imágenes, llegan elementos de la policía, e ingresan a este, este domicilio donde había 12 hondureños indocumentados. Así es que esta, esta casa está ubicada en la calle de Cactus 324 y Eucalipto, en la colonia Girasoles. Esas personas pues fueron ya trasladadas y puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración, quienes se van a hacer cargo de estas personas. Pero te repito, este operativo allá en el municipio de Escobedo. Ahora, por otra parte, también eh, en cuanto a las notas que te vamos a mostrar, se encuentran también estos hechos, un incendio que ocurrió allá en eh, la Sierra de Galeana, en lugar conocido como Loma Colorada. En este sitio fueron este eh, llegaron elementos de bomberos, protección civil, hasta este punto para combatir el fuego que había ya este, iniciado en este lugar después de varias horas. El día de hoy se da a conocer que eh, el, el fuego ya fue controlado en este lugar por personal contra incendio. Eh, la Comandancia de Protección Civil del Estado eh, mostró ya las imágenes en las cuales bueno el personal logró controlar este incendio antes de que se propagara eh, en más hectáreas que ya había destruido. Así es que Bueno, Catarina, eh, este es la información de lo que te repito ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Marcial, te agradezco por esta información, que tengas muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Hasta luego, nuevamente gracias a mi compañero Marcel Pacerón por esta información que nos comparten esta mañana de miércoles. Y continuando con más información local de lo que ha ocurrido en las últimas horas, después de seis días de búsqueda de posibles cuerpos en la presa La Boca en el municipio de Santiago, Nuevo León, y que fueron solicitadas por distintos colectivos tras la disminución del nivel de este embalse, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León de a conocer que hasta el momento no se han encontrado indicios de personas sin vida en el lugar en lo que llamaron una primera etapa de búsqueda en la zona. También se hizo saber a las autoridades estatales por parte de empresarios y pobladores que las presas, las presas de concreto, tanques de plástico encontrados, eran utilizados para fijar embarcaciones o boyas que servían para la navegación comercial y competencias deportivas. En tanto, la Comisión Local de Búsqueda analiza una segunda etapa para seguir buscando posibles restos en este sitio de la Presa La Boca, con la finalidad de incluir procedimientos adecuados de agua en caso de que sea necesario, además de que estará atento al llamado de los colectivos familiares de personas desaparecidas. Continuando con más información local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos convocó para que familias de personas desaparecidas en Nuevo León acudan hoy, el día de mañana, a la Brigada de Toma de Muestras Preferenci Referenciales de ADN. Los resultados serán enviados al Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, en donde se agregarán a una base de datos y después se cotejará la información con registros nacionales. Con esta acción se espera obtener resultados con mayor rapidez al cruzar datos con fiscalías de otros estados del país, el edificio de la CEDH, ubicado en Cuautemoc número 335, en el centro de la ciudad, será la sede para la brigada que dará servicio hoy y mañana. Las pruebas no tendrán ningún costo y puede acudir cualquier persona con los colectivos. Recomendaron acudir con acta de nacimiento, identificación oficial y también fotografías de la persona desaparecida como dato. Nada más para saber sobre esto, en Nuevo León existen 6.045 personas desaparecidas. Sin duda alguna, es un número preocupante para la población en general y, por supuesto, aún más para familiares de personas desaparecidas. Aquí estamos viendo esta imagen, brigada de toma de muestras, referenciales de ADN. Si tienes un familiar desaparecido, acude 23 y 24 de febrero de 9 de la mañana a 4 de la tarde, esto en Cuauhtémoc, 335 centro de monterrey este es un trámite gratuito si gustan tomarle una fotografía y nuevamente le repito este número 6045 personas desaparecidas en nuevo león una cifra preocupante para la población en general y la violencia en nuevo león sigue a la alza con ejecuciones torturados y hasta decapitados un promedio de tres personas por día Después de los 11 crímenes registrados en la jornada de antier y los seis homicidios de las últimas 24 horas, ya suman 156 ejecutados en lo que va del año 2022. Esta cantidad está 53% por arriba de los 97 reportados durante enero y febrero del año pasado. El secretario de Seguridad, Aldo Fassi Soazoa, señaló que esta cantidad se debe al embate de grupos criminales de Sinaloa que buscan un reacomodo en la estructura delictiva del Estado. Se suman el hallazgo de las narcofosas ubicadas en el municipio de Escobedo, han llevado a que este bimestre sea el más caliente en los últimos años. Tan solo el pasado lunes se reportaron 11 ejecutados en cuatro municipios, entre ellos el hallazgo de cinco personas ejecutadas en el municipio del Carmen, dos de ellas decapitadas en casi de manera simultánea, dos personas con signos de violencia, esto en el municipio de García. Continuando con más información local, Agua y Drenaje anunció bajas presiones y niveles críticos de agua, esto en 79 colonias de los municipios de Monterrey y también de San Nicolás de los Garza. De acuerdo con un comunicado enviado por la paraestatal, diferentes zonas ya presentan fallas en este servicio y no se aclaró el tiempo que prevalecerán estas fallas o también... La hora espera de algunas ya fueron restablecidas para el restablecimiento de esta operación normal. Según el comunicado, las fallas se deben a las altas temperaturas que se presentaron a lo largo del día de ayer en toda el área metropolitana que provocó un incremento en el consumo de toda la población. Debido a esto, fueron afectados los niveles de los tanques Topo Chico y también de San Nicolás, para que lo tomen en consideración. Algunas de las colonias afectadas en el municipio de Monterrey son Bernardo Reyes, Constituyentes del 57, División del Norte, Ferrocarrilera, Fomerrey 106, La Meseta, Loma Bonita, Los Dorados, Los Nogales, Luis Echeverría Norte, Madero, Niño Artillero, son varias colonias que están teniendo esta problemática de agua, para que ustedes nos manden también sus reportes a través de nuestro número de WhatsApp, y también lo puede comentar en esta transmisión en vivo de Ciber TV Noticias Monterrey. Por otra parte, en el municipio de San Nicolás, las colonias afectadas son Anáhuac, también habita de Anáhuac, bos Bosques del Nogalar, Pedregal de Anáhuac número uno, Pedregal de Anáhuac número dos, Predio Aldape, y son solamente algunas de las muchas que están teniendo esta problemática el día de hoy de agua en sus hogares. Y justo hablando del agua en el estado de Nuevo León, en el municipio de San Pedro no hay sequía, o al menos eso parece es lo que demuestran las acciones de las autoridades municipales, ya que videos enviados por algunos ciudadanos se puede apreciar cómo desperdician agua al dejar los aspersores encendidos, eso en el parque Rufino Tamayo. Anteriormente el municipio había determinado el cierre de medidores de agua en parques, plazas públicas y áreas verdes de esta misma ciudad. El alcalde Miguel Treviño de Hoyos había informado que se implementaría un sistema de riego con 2.000 litros de agua diaria tratada que será surtida mediante pipas. En este momento le vamos a mostrar en nuestro número de WhatsApp la línea directa que tenemos para que usted lo registre. El número es 8123 522 52 el WhatsApp de Ciber TV para que nos mande sus reportes, sus denuncias a través de este número de WhatsApp y poderlo pasar aquí en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Asimismo, nuestras diferentes redes sociales nos encuentran como Ciber TV en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en YouTube. También nuestro sitio web Ciber TV Noticias cibertvnoticiasmonterrey.com, donde tenemos toda la información más relevante de lo que ocurre a nivel local, nacional y también internacional. En este momento vamos a cambiar de información y vamos con mi compañera Yuli Castillo para conocer cómo se va a comportar la temperatura para el día de hoy miércoles ya mitad de semana. Buenos días, Yuli. Y pasamos de ese lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo, temperaturas y condiciones para esta jornada de miércoles y próximos días. A máxima 30 grados, mínima de 20 a 23 grados centígrados a las 22 horas, un cielo despejado, soleado es lo que va a estar predominando, la probabilidad de lluvia es bastante baja, humedad relativa en un 61% y para el día de mañana jueves estaremos amaneciendo también con temperatura agradable, por la tarde otra vez vuelve a ascender el termómetro alcanzando casi los 30 grados centígrados, de 15 a 16 como temperatura mínima y el día viernes a consecuencia de un nuevo sistema frontal, el número 31 de la temporada. El descenso en la temperatura y el pronóstico de lluvia se encuentra presente en un 50%, con una máxima de 19 grados, mínima de 12 grados centígrados. También para el día sábado disminuye la probabilidad de lluvia en un 15%, no se descarta con máxima de 21, mínima de 10 grados centígrados. El día domingo un cielo cerrado con probabilidad de precipitación en un 25%, una máxima de 17 con mínima de 10 a 11 grados centígrados. Y para la próxima semana también le adelanto que estaremos arrancando con ambiente fresco por la mañana 9 a 10 grados centígrados muy baja la probabilidad de lluvia la temperatura por la tarde de 20 grados centígrados temperaturas y condiciones para la república mexicana nuevamente hay un ambiente inestable para tijuana a extremar precauciones a la hora de salir de casa hay pronóstico de lluvia tormentas dispersas para este miércoles con temperatura máxima que se estima que solamente esté alcanzando los 10 grados mínima de 6 a 7 grados centígrados en chihuahua 27 con 9 grados un cielo para especialmente nublado. Se despeja completamente para Mazatlán, para Guadalajara, también para Torreón, en Celaya, con temperaturas máximas de 28 a 31 grados centígrados, las mínimas rondando de los 10 a los 19 grados Celsius. En Acapulco, un cielo con muy escasa nubosidad, pero va a continuar el ambiente caluroso para esta tarde, alcanzando los 30 grados centígrados, con mínima de 22 grados Celsius. Allá para Reynosa, cielo medio nublado, con la temperatura máxima, alcanzando los 28 grados centígrados a las 22 Dos horas marcando el termómetro los 17 grados en Veracruz, cielo totalmente soleado, con temperatura máxima de 30, sensación térmica hasta de 32 grados, mínima de 20. Ya para Mérida, para Tuxla Gutiérrez, un cielo parcialmente nublado. Y en Cancún hay pronóstico de precipitación para esta jornada: lluvias ligeras, lluvias intermitentes, la temperatura máxima de 29, con mínima de 24 grados centígrados. Y ya por último le comento que para el territorio tejano, para el McAllen, para el Paso, las temperaturas máximas. Máxima, se estarían oscilando de los 22 a los 29 grados centígrados, pero vuelve a descender la temperatura para el paso ambiente bastante fresco en el transcurso de esta noche, marcando un solo dígito el termómetro, los 6 a los 7 grados centígrados como temperatura mínima y para macallen marcando el termómetro 16 grados centígrados a las 10 de la noche. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que pase usted un excelente miércoles. Gracias por esta información. Ahora vamos del otro lado del estudio para conocer la información más relevante del mundo deportivo con mi compañero Rafa Martínez. Gracias, Katherine. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Bueno, mucha violencia la que está sucediendo alrededor del deporte y no queremos que suceda este tipo de conductas. Y es por eso que el Club de Fútbol Monterrey emitió un comunicado donde deja claro que reprueba este tipo de actos que realizaron los integrantes de la barra de la adicción afuera del lugar de entrenamiento del Club de Fútbol Monterrey, allá en el barrial, donde pues se presentó con esta... Esta publicación en redes sociales, tres párrafos, el más importante es el último, donde dice reprobamos los actos y manifestaciones violentas que no representan los valores y códigos éticos de la institución ni la forma de ser de nuestra afición. De esta manera reprueban la conducta, tomarán cartas en el asunto con los aficionados que se hicieron presentes en el barrial para encarar a los jugadores. Y si bien es cierto, no hubo insultos ni agresiones, pues no es una manera correcta de exigir buenos resultados parando a los jugadores, diciéndoles que se departan la mamá y todo ese tipo de cuestiones que no son tolerables dentro de un deporte como lo es el fútbol y ningún deporte en general. Y vámonos con cosas bonitas, con lo que sucede con el equipo de Tigres. Y es que ya ve que se criticó la manera en la que sacaron a, a un niño, o más bien le quitaron una pancarta en el juego pasado de Tigres, donde el niño trae, este niño que usted está viendo en pantalla, Iker, que te va una pancarta donde decía, Guiñac, regálame tu camisa. Fueron los de seguridad, le quitaron la pancarta y pues el niño se quedó triste. Pero Tigres a través de sus redes sociales lo buscó, lo encontró... E invitó a Iker al entrenamiento y no solamente se llevó la playera de Guiñac, sino pudo convivir con todos los jugadores como puede ver ahí con Florian Tuba con Guiñac, con Abuel se llevó más regalos y un momento inolvidable, vean ahí hasta con el Cuchicuchi, también estuvo ahí presente conviviendo con todos los jugadores y pues un momento que jamás va a olvidar este pequeñín aficionado de los Tigres y vámonos también con lo que sucede en alrededor del mundo, porque el balón rueda y la Champions League sigue su marcha. El día de ayer se disputaron dos partidos, el del Chelsea frente al Lilié, 2 por 0 ganó el conjunto inglés, que pone ya a un pie con este resultado en la siguiente fase, después de jugar el partido de ida de los octavos de final. El equipo del Villarreal y la Juventus empataron uno por uno, un duelo de muchos roces de muchos golpes, de muchas entradas fuertes y violentas, ahí los resultados Chelsea 2 por 0 a lille mientras que la Juventus y el Villarreal empataron a uno, estos son los partidos para el día de hoy, 2 de la tarde, Benfica frente al Ajax, ahí se podremos ver a, al mexicano Edson Álvarez también el partido entre el Atlético de Madrid y el Manchester United, Héctor Herrera en el Atlético Cristiano Ronaldo en el Manchester United, dos partidos a los, los dos a las 2 de la tarde, y vámonos de la Champions a nuestra Champions de la CONCACAF, la CONCACHampions, donde el equipo de León pues, gana 1 por 0 al Guastatoya y León pues, avanza a la siguiente fase donde Elías Hernández fue nombrado el jugador del partido y también bueno pues hay partidos para hoy dentro de la actividad de la conca champions donde destacan los duelos de los mexicanos santos frente al impact de montreal de la mls mientras que los pumas estarán recibiendo en el olímpico ciudad universitaria alza prisa 19 15 horas el de santos laguna eh, como visitantes y el de pumas en casa frente al Zaprisa es a las 9 de la noche con 30 minutos y vámonos con lo que sucede también en cuanto a información del abierto mexicano de tenis que se está realizando en Acapulco, donde ya tuvo participación el español Rafael Nadal y Medvedev, quien ganó también su primer duelo en el abierto mexicano, lo hicieron de esta manera, las ovaciones, los aplausos, Nadal que es un consentido de la afición porque es hasta el momento el mejor tenista de la actualidad, firmando autógrafos, se dejó querer por los... Cientos de fanáticos que se dieron cita para poder presenciar el duelo del español. Y también, bueno, pues el caso de Medvedev, que está peleando por ser el número uno del ranking, está pues también teniendo un apoyo importante de los aficionados. A quienes no apoyaron es, déjeme le platico, lo que sucedió con eh, un momento vergonzoso, bochornoso, que es el que estamos viendo en pantalla con Alexander Zesverev. El alemán recriminó al juez de silla, de que fue una marcación incorrecta y está diciendo picó adentro, picó afuera, ¿qué marcas? Total, perdió el partido de dobles que estaba disputando y a fin de cuentas pierden y cuando va caminando hacia su, hacia su silla, hacia su banca sucede esto, empieza a golpear con una fuerza descomunal la silla del juez casi le pega en el juanete al juez cuando está a punto de bajarse de la silla la gente lo empezó a buchar enormemente no se puede eh, aplaudir este tipo de conductas y por supuesto que hubo, se tomaron cartas en el asunto y el Abierto Mexicano esta mañana emitió un comunicado donde dice debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Severev fue suspendido del torneo en Acapulco, queda expulsado, así que pues ya… No habrá competencia para él. Él también ya emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram donde dice que pues lamenta lo sucedido, que tomará tiempo para reflexionar, que está arrepentido, que ya ofreció disculpas a toda la gente que tenía que disculparse. Y bueno, pues también ya está por arrancar el deporte motor, la Fórmula 1 y dentro de ello pues ya están presentando las monoplazas y Checo Pérez presumió también el casco que portará en esta temporada 2022, donde trae la bandera mexicana en la parte alta, también por dentro trae la bandera en eh, la barbilla, en la parte inferior del casco al frente, trae eh, la palabra Jalisco, oriundo de Guadalajara, Jalisco, Checo Pérez, orgullo de México y también pues ya empezó a realizar sus entrenamientos en eh, la... Precision, donde ahí ya empieza a mover el volante virtual y demás para poder estar a tono y dar una actuación igual o mejor que lo que vimos en la temporada pasada. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente miércoles. Rafa, gracias por esta información que tengas, muy buenos días. Continuando con más, la pobreza laboral en México continúa siendo un problema que afecta a los segmentos más vulnerables de la población. Las mujeres a nivel nacional son las más afectadas por esta situación, ya que por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 110 mujeres. Veamos. Actualmente en México existen 51.6 millones de personas que viven con una situación en la que los ingresos laborales de su hogar no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria básica para todos sus integrantes, situación que afecta más a las mujeres que a los hombres. México, como vamos, monitorea a través de un indicador llamado semáforo económico la pobreza nacional. En uno de los apartados, el indicador señala que la pobreza laboral para las mujeres se ha encontrado en rojo desde 2009. Además de que esta tasa es consistentemente más alta para este sector que para los hombres. El porcentaje de mujeres en situación de pobreza laboral es 3.9 puntos porcentuales mayor que el de los hombres a nivel nacional. Por cada 100 hombres en pobreza laboral, hay 110 mujeres en esta situación, lo cual muestra un ligero incremento de la brecha por sexo. De los cinco estados que presentan un menor porcentaje de personas en situación de pobreza laboral, cuatro de ellos, Baja California Sur, Colima, Nuevo León y Baja California, presentan también las mayores brechas entre hombres y mujeres. Destaca Colima, estado en el que por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 125 mujeres. La informalidad también es un fenómeno que afecta en mayor medida a las mujeres. En el cuarto trimestre de 2021, la tasa de informalidad a nivel nacional para este grupo fue de 54.8% y de 49.1% para los hombres. En 29 entidades la tasa de informalidad laboral es mayor para las mujeres que para los hombres, a excepción de la Ciudad de México, Baja California Sur y Baja California. La informalidad laboral genera una mayor vulnerabilidad para los trabajadores y las familias del país y crea rezagos que van más allá de una incapacidad temporal para adquirir bienes alimenticios o una falta de acceso a prestaciones laborales. Por todo esto, las mujeres que se encuentran en el empleo informal son más vulnerables ante una pérdida de empleo y una caída de una situación de pobreza laboral. Para CiberTV Noticias Monterrey, Salma Lee. Continuamos con más información aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Ahora vamos a temas nacionales y vean nada más estas imágenes que han estado circulando. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que una mujer falleció instantáneamente luego de que una barra con más de 180 kilogramos le cayó sobre el cuello cuando realizaba ejercicio, aparentemente supervisada por un entrenador. Los hechos ocurrieron en un gimnasio de Peralvillo en la alcaldía de Cuauhtémoc. La mujer se encontraba con su hija al momento de este accidente. En las imágenes se puede observar a la mujer vestida con una sudadera gris y pantalón negro con franjas blancas parada enfrente de este aparato de ejercicio que sostiene la barra que carga 180 kilogramos en disco. Su hija, quien viste de sudadera amarilla, se encuentra de pie ahí al lado de ella como lo estamos viendo en pantalla y también vemos a un hombre corpulento que acomoda las pesas mientras ella se posiciona. Posteriormente la mujer carga la barra en los hombros y debido al peso, al gran peso, se desploma el hombre y la pequeña intentan levantar la barra con las pesas para liberar a la mujer. Sin éxito dos personas los auxilian y finalmente logran recostar a la mujer en el piso de este gimnasio. La Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación por estos hechos. En otros temas, luego de que se reportara la desaparición de la conocida modelo, Actriz y conductora Michelle Simón Tadeo, la tarde de este martes trascendió su hallazgo sin vida en la Ciudad de México, lo que apunta a un posible feminicidio. Familiares de la joven originaria de Coatzacoalcos perdieron comunicación con ella desde hace tres días, por lo que ante la preocupación sus padres viajaron desde Veracruz hasta la capital para interponer una denuncia. El cuerpo de la joven habría sido encontrado envuelto en una sábana en un barranco ubicado esto en la carretera Picacho a Jusco. La mujer fue identificada por un par de tatuajes de cráneo y conejo. Michelle Simón incursionó como presentadora de deportes y programas locales y desde hace algunos años partió a la Ciudad de México donde trabajaba como modelo. La Fiscalía de la Ciudad de México ya se encuentra investigando el caso que tiene en conmoción al sur de Veracruz. Y después de los asesinatos en contra de periodistas, en los primeros dos meses del año, así como de las continuas amenazas a los que son sujetos los comunicadores de México, Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, expresó su preocupación. Hasta el momento cinco periodistas fueron asesinados en el país, lo que provocó protestas de los comunicadores durante varios días, las cuales escalaron hasta las cámaras de diputados y también senadores, incluso llegaron hasta las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el titular del Ejecutivo Federal anunció este martes que su gobierno conformaría un fondo de apoyo a periodistas con bajo salario y sin seguridad social. Elementos de la Policía Especializada de Chiapas detuvieron a una mujer y cuatro hombres indígenas, sotziles. ...entre ellos a Pedro N., el hombre que fue fotografiado por Ana Paula R. antes de disparar... ...la Fiscalía General del Estado informó la captura de los sospechosos acusados del asesinato de la mujer... ...de 41 años de edad que intentó defender a su hijo de un sujeto que le había robado su motocicleta... ...el ahora detenido disparó en contra de Ana Paula en el pecho instantes después que la mujer logró tomarle una fotografía de su rostro. La FGE detuvo en flagrancia a cuatro personas por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Contra la Salud, quienes presuntamente estarían relacionados con el homicidio y robo con violencia cometido en agravio de Miguel Alejandro, dijo así el comunicado. más en este momento. Vamos a enlazarnos con mi compañera Nayeli Peña para que nos dé un adelanto de la entrevista que podremos observar al finalizar este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Nayeli, buenos días. Hola, Caterina, así es, muy buenos días para todos. Bueno, pues a las 11.30 de la mañana nos vemos en la entrevista con Ayeli. Mira, vamos a platicar acerca de las lesiones traumáticas en la rodilla, obviamente todos los síntomas, lo doloroso que es esto, padecerlo, el tratamiento y el por qué ocurre. Para eso vamos a tener al traumatólogo Jaime Torres, para que no se lo pierda, Caterina. Ayeli, gracias, información muy importante para que no se lo vaya a perder. El día de hoy a las 11.30 terminando Ciber si TV. Así es, muy buenos días. Le agradecemos el continúe con nosotros en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Siguiendo con la información, ahora nos vamos a temas internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó ayer lo que llamó el inicio de una invasión rusa a Ucrania y anunció sanciones, así como la movilización de tropas. Este es el inicio de una invasión rusa a Ucrania, dijo Biden en un mensaje desde la Casa Blanca. Biden detalló que las sanciones incluyen el bloqueo a dos instituciones financieras de Rusia, una de ellas un banco militar. Agregó que debido a que Moscú ha mantenido sus ejercicios militares en Bielorrusia, autorizó el movimiento de más tropas estadounidenses en Europa a países del Báltico. También la Unión Europea y Reino Unido anunciaron sanciones económicas contra bancos y oligarcas rusos en, pro, en represalia por la decisión de Moscú sobre los territorios del este de Ucrania. Alemania, en tanto, dijo que detendría la certificación del gasoducto Nord Stream 2, que conectaría a su país con Rusia. Continuando con más información internacional, la Embajada de México en Ucrania permanecerá en Kiev, y va a operar de manera normal, ya que hasta el momento no se tiene previsto cerrarla ni realizar una evacuación. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que se sigue de cerca la situación de conflicto entre Rusia y Ucrania y puntualizó que se van a tomar decisiones sobre la representación mexicana si hay un grave peligro o que ya no hubiese condiciones para continuar con su funcionamiento. El funcionario reiteró que el posicionamiento mexicano se mantendrá e impulsará la resolución que se han sustentado desde hace años atrás como el respeto a la integridad de Ucrania y evitar una escalada del conflicto. Asimismo, refrendó el apoyo a los mexicanos residentes en Ucrania, donde hay registradas 96 familias con 209 personas. En otros temas, Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, ha sido trasladada a una prisión federal mínima de seguridad en Fort Worth, Texas, para seguir cumpliendo su condena tres años de cárcel, esto por narcotráfico y lavado de dinero, informó el Buró de Prisiones durante el feriado por el Día de los Presidentes. El servicio de los U.S.R. Marshall concluyó el traslado de Coronel Aispuro a la prisión FMC Carswell y ahora su custodia está en manos del Buró de Prisiones. A lo largo de casi tres meses, la ubicación de la esposa del exfeje del cártel de Sinaloa se mantuvo en secreto Hace dos semanas se publicó su fecha de liberación, el 13 de septiembre del 2023, por lo cual cumplirá 31 de los 36 meses que le impuso un juez en noviembre pasado. La nueva prisión a la que llega la pareja del de Chapo Guzmán, madre de sus hijas gemelas de 10 años, es un centro médico federal de seguridad administrativa con un campamento satélite de mínima seguridad adyacente. Alberga a 976 prisioneras en el centro médico y a 261 en el campamento. Continuamos con más información y más de 26 toneladas de droga, cuyo destino era el mercado de los Estados Unidos, han sido decomisadas por las autoridades mexicanas en los primeros 51 días de lo que van de este año. Veamos. Más de 26 toneladas de drogas cuyo destino era el mercado de los Estados Unidos han sido decomisadas por las autoridades mexicanas en lo que va de 2022. Según el portal Infobae, reportes del gobierno federal indican que en los primeros 20 días del año se aseguraron 1,901 kilogramos de narcóticos, pero desde esa fecha y hasta el pasado 20 de febrero se sumaron otros 24,584 kilos de metanfetaminas, marihuana, cocaína, heroína y fentanilo. Por su parte, las Fuerzas Armadas han erradicado 1.466 hectáreas de amapola, así como 47 hectáreas de marihuana. No obstante, destaca que en lo que corresponde a narcolaboratorios desmantelados, solo han sido cuatro. A estos aseguramientos se suman 1.590 vehículos terrestres puestos a disposición de autoridades ministeriales, así como 770 armas de fuego, 842.927 dólares, 5 millones 708 mil 515 pesos, 4 embarcaciones y 3 aeronaves. Sin embargo y pese a los grandes decomisos, los datos muestran que el narco no ha mermado sus actividades, por el contrario el negocio de tráfico de estupefacientes continúa y el número de víctimas últimas colaterales crece día con día en México. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Guadalupe, te agradezco por esta información importante. Y continuando con más, debido a que sigue presentando síntomas de COVID-19 similares a los de un resfriado, la reina Isabel II canceló ayer su agenda online, así lo informó el Palacio de Buckingham. Esta noticia generó la preocupación por la salud de la monarca que en octubre fue ingresada en el hospital desde entonces. Sus labores han sido muy escasas, pero se había anunciado recientemente una reanudación de sus actividades públicas. No obstante, después de que el BBC cambiara su logo a negro, surgieron rumores y hasta Hollywood lock en medio de noticias de celebridades con muchos seguidores en Instagram y también en YouTube, dijo que la monarca había sido encontrada muerta. Asimismo, se indicó que el Palacio de Buckingham, había bajado sus banderas, por lo que los rumores cobraron más fuerza. Sin embargo, esto no coincide en absoluto con el protocolo filtrado sobre la muerte y funeral de la reina. Y bueno, le platico también que el día de ayer surgieron diferentes memes a través de, de las redes sociales y es que vean nada más, bueno, estaban diciendo que había fallecido la reina Isabel, el día de ayer fue tendencia en México, en Twitter y en otras redes sociales, pero esta información es falsa, así lo han anunciado, para las personas que estaban preocupadas o incluso que ya estaban compartiendo esta noticia y bueno, las personas también aprovecharon para compartir estos memes en sus mismas redes sociales. Agradecemos que continuo con nosotros en Ciber TV Noticias Monterrey. En otros temas, el mercurio es un elemento químico natural que se encuentra depositado en la roca de la corteza terrestre y que ha sido utilizado para la fabricación de bombillas, termómetros, termostatos y otras aplicaciones, pero que hoy está ocasionando graves problemas al medio ambiente. Veamos. Cada 23 de febrero se celebra el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio. El mercurio es un elemento químico natural que se encuentra depositado en la roca de la corteza terrestre y que ha sido utilizado para la fabricación de bombillas, termómetros, termostatos y otras aplicaciones, pero que hoy está ocasionando graves problemas al medio ambiente, ya que provoca el envenenamiento en el aire y en el agua. La quema constante de madera, carbón, combustible y petróleo provoca que una gran cantidad de partículas de mercurio permanezcan en el aire y se expandan por toda la atmósfera, precipitándose después por la de la gravedad. Una vez depositado en la tierra, ocasiona fuertes y devastadores estragos en la vida de los seres humanos, entre ellos enfermedades en los sistemas nervioso, reproductivo y digestivo, además de dañar los ecosistemas, la fauna y la flora de todo el planeta. Esta fecha fue creada con la finalidad de dar a conocer las consecuencias negativas del comercio del mercurio y los daños permanentes que éste ocasiona. Para CiberTV, Daniel Rodríguez.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 información de los espectáculos en esta mañana de miércoles. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con la información, sí, del mundo del espectáculo y arrancamos con temas locales y es que el día de ayer nos fuimos aquí cerquita en la zona de San Pedro a trabajar, señor, señora, para traerle, por supuesto, lo que ocurre en el mundo de la farándula a nivel local. Estamos viendo en la pantalla a Edwin Luna, a su esposa Kimberly Flores y también a Celia Lora. ¿Por qué? Porque anduvimos ahí. Bueno, es que el día de ayer justamente el vocalista de la banda La Tracalosa estuvo, pues, cortando el listón de un estudio de grabación que tiene aquí cerquita, es vecino no sino justamente el cantante quien ayer estuvo pues rodeado de personalidades importantes para él y bueno pues obviamente estuvo haciendo la invitación a los medios de comunicación para que estuviéramos presente en, esta, en este momento tan especial como le menciono inauguró un centro de grabación digital, ahí estamos viendo justamente pues en pantalla un poco de lo que se ve ese back green que tiene justamente para hacer algunas grabaciones y como le menciono pues bueno algunos invitados especiales entre ellos Celia Lora, esta pues joven hija del cantante Alex Lora a quien se ha hecho ya eh, pues bastante famosa por desnudarse en las plataformas digitales pero bueno regresando al punto justamente de la pareja de Edwin Luna y Kimberly Flores ayer estuvieron también platicando con los medios de comunicación y les preguntaban ellos han pasado por algunas situaciones también como matrimonio han tenido algunos altibajos han pensado en algún momento en separarse bueno eso llevó a que algunos compañeros preguntaran eh, si tenían algún mensaje algún consejo para Belinda y Nodal ahora que estos ya terminaron su relación cómo tomar las cosas cómo tomar también toda esa situación que de repente pues han sido presa tanto Belinda como Nadal ¿Qué fue lo que dijo tanto Kimberly como Edwin? ¿Qué mensaje les manda justamente a Belinda y a Nadal? Aquí se los presento lo, tengo el gusto de conocerlo Pero de saludarlo muy poco Yo lo único que te puedo decir es que, que Dios me lo bendiga Que le eche muchas ganas Que al final de cuentas salimos de esto no El, el medio artístico es un aparador Siempre lo he dicho yo Y va a haber gente que le guste y gente que no Y al final hay que salir a... Bueno, la verdad yo creo que ella lleva una trayectoria Mucho más que la mía, entonces Creo que puede manejar los medios Yo lo que le puedo decir O lo que siempre digo es, es No lees, no fijarse en las cosas fíjate lo que estás viviendo la hora Yo, lo personal, no me pongo a ver comentarios No me engancho con la gente Porque al final nunca vas a ganar O no vas a perder Y si esa es una cosa está bien y si no la haces también, entonces no engancharse, ¿Sí? borrarían ¿Sí? el tatuaje como lo hizo el No creo que se pueda porque con cuatro no. puntos está no, no. bien ¿no? Bueno, es que justamente le preguntaban porque ambos también tienen tatuajes, pues uno del otro, les preguntaban que si en algún momento se llegan a separar, borrarían los tatuajes y sé de un hijo le está bastante difícil por todo el revoltijo que tengo aquí, pero bueno, ellos bromeaban pero también decían que claro que han tenido sus altibajos como pareja, incluso compartían que bueno, pues están tomando terapia justamente para tener una mejor relación, dice, sí, pasamos nuestros momentos también de repente como de bajón o tenemos problemas, pero la verdad es que al mismo tiempo estamos más estables que nunca. Así lo dijo la pareja quienes, bueno, pues están felices por este nuevo negocio que están abriendo aquí, como le menciono, en el municipio de San Pedro. Y ahí mismo, bueno, le platicaba que estuvo Celia Lora, esta pues joven quien se ha distinguido ya por ser bastante famosa a través de las diferentes eh, plataformas sociales, donde siempre se está desnudando. Ese es su fuerte ya hoy día y ni crea que le molestan ni crea que las críticas le molestan a Celia Lora. Ayer algo que decía, la verdad, pues bastante, eh, con mucha razón, dice, mira, la gente siempre va a criticar por todo, nunca les vas a dar gusto por nada, a mí me vale dice, esta ha sido mi vida, estar en el foco pues del espectáculo por mis papás he estado acostumbrada, pero también dijo yo llegué definitivamente a este mundo así como que con un caparazón bien fuerte para que no me haga daño ningún tipo de reclamo dice, yo disfruto lo que hago, tengo cuatro plataformas donde me desnudo dijo, y la verdad, la gente critica por criticar, si se desnudaran y vieran las ganancias que generan créeme que a todo mundo le valdría lo que pide la gente porque el desnudar se deja un buen billetote incluso la verdad dijo que le gustaría ver a más caballeros que se atrevieran que porque prácticamente las mujeres son las que eh, pues se han atrevido más a hacer esto que ella está eh, haciendo desde hace algún tiempo y que le ha generado bastante billetito pero bueno pues habló que también próximamente podría estar en portada de la famosa revista del conejito sí la de playboy pero en los Estados Unidos aquí ha estado en diferentes ocasiones y dice que gracias justamente al éxito le han hecho la invitación para aparecer en la versión de los Estados Unidos. Este, a mí me sorprende cómo no se cansan de verme encuerada pero bueno gracias a Dios Exacto, que no se cansa, contenta, contenta, la gente no se cansa de verme muy contenta la verdad este, ahorita estamos en de que a lo mejor salgo en la gringa eso está ya oh. ¿de qué depende? pues de que digan que sí o del billete verde pero Dios no sé de qué depende se está negociando pero yo pues feliz sí o sea soy la, la más vendida de México ya tiene 10 años que trabajo para la marca pues, la marca cumplió 20 en México y ah pues Yo feliz de ser como la, pues básicamente la imagen, porque ya no se imprimía, ahora se imprimió por mí, entonces es una responsabilidad también muy grande. Bueno, pues sí, dice que es una tremenda responsabilidad ser imagen también de esta famosa revista a nivel mundial. Ella prácticamente pues ya ha tenido algunos años, 10 para ser exactos, lo decía ayer, trabajando con esta revista en la edición México. Y bueno, pues ahora esperando que le den luz verde o que todo se ponga, pues ahora sí que de pechito, por así decirlo, para que pueda aparecer en, la, en esta famosa revista, pero en su versión original, en la de los Estados Unidos. Unidos cambiando completamente de información, vámonos también, pero con otras mujeres más talentosas, la verdad, no, justamente por andarse en en redes sociales, pero cada quien estamos hablando nada más y nada menos que de Dana Paola, porque Dana Paola el día de ayer estuvo llegando a Italia, justamente a Milán, Italia, ¿por qué? Porque ha dado inicio el famoso eh, Milán Fashion Week, donde pues obviamente se llevará a cabo una gran cantidad de desfiles para mostrar lo último en el mundo de la moda, lo que está en tendencia, algunas cosas no están tan padres, pero ya sabemos cómo es la moda, que de repente también te tienes que un poco ridículo para estar a la moda lo que es cierto es que ayer Dana Paola, la verdad es que es de reconocerse, ¿eh? lo que ha logrado Dana Paola los que la conocemos desde chiquita a los que casi creo que nos tocó cargarla bueno, pues la verdad es que sí le tenemos que reconocer que vaya que ha eh, logrado hacer bastantitas cosas porque hoy día justamente pues ha llegado ya a estos niveles, a ser invitada por Fendi, porque recordemos que esta famosa marca la eligió como embajadora en nuestro país no hace mucho tiempo, hace dos meses que se dio a conocer que bueno, pues la actriz y que cantante mexicana era nombrada embajadora aquí en nuestro país de esta famosa marca, pues ahora justamente ellos la invitaron como una de las invitadas especiales una de las invitadas VIP a esta semana de desfiles y de moda allá en Milán, Italia, ella feliz, contenta por supuesto ha estado compartiendo algunos momentos a través de sus cuentas de Instagram de su cuenta de Instagram, algunas historias ahí la vemos, mire, saliendo de los hotel y ya siendo tomada por todos los paparazzis justamente allá en Italia donde muchas celebridades se están dando cita y si una mexicana, Dana Paola. También lo está haciendo. Ahí está posando justamente para los paparazzis, quienes decían por aquí, por aquí, por allá, Dana Paola. Y bueno, muchos fanáticos también de la cantante, y ahí esperándola bien por Ana Paola también de repente es media especial, hay que aceptarlo, de repente es como un poquito día un poquito sangroncita, no será la última, no será la primera, porque ya saben, de repente nada más tienen fama y nos empiezan a escanear de arriba abajo, se les olvida de repente, de donde vienen, lo que es cierto es que le ha ido muy bien, bien por ella, que sigue dando, pues, mucho de qué hablar positivamente, porque su trabajo la ha llevado a lograr, pues, eh, cosas bastante buenas, bastante exitosas a nivel nacional e internacional, como aquí, y sin duda el que la hayan invitado a este desfile allá en Milán, Italia, y que sea embajadora de esta famosa marca definitivamente le va a abrir más puertas así que bueno pues serán algunos días los que la mexicana estará ya hoy por la mañana en horario Italia, bueno pues ya por la tarde estaba compartiendo algunas historias ya disfrutando de los primeros desfiles y haciéndose acompañar de importantísimos influencers a nivel mundial que bueno pues ya están disfrutando todos de esto, del último de la moda que está presentando esta famosa marca, bien por dona Paola, ahí está la información de los espectáculos como siempre lo dejamos bien informado Buenos días, gracias por esta información. Aprovecho este momento para enviar saludos a las personas que nos sintonizan en esta mañana de miércoles, mitad de semana en Ciber TV Noticias Monterrey. Ade Cabazos menciona buen día, saludos. Jorge de la Mora, vida de semana, saludos. Saludos que escribió. Miguel Montero, hola, que tengan un feliz miércoles. Gracias, Miguel, igualmente. Roberto Mendoza, saludos desde Michigan. Saludos. Rosalba González García, escribe buenos días. Y Alberto Rodríguez Delgado, Buenos días, amigas. Saludos a todos. Dios los bendice. Gracias. También quiero recordarles, en nuestras diferentes redes sociales nos encuentra como CiberTV, en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en TikTok. Vamos a continuar con más información. Tengo el momento de conocer cuáles son los videos más virales de este miércoles. Vamos con mi compañera Carla Homozigo. Muchísimas gracias Catrina. Al fin, al fin es miércoles y como todos los días le voy a presentar los videos que son tendencias en las redes sociales y que todos están compartiendo. Y si el día de hoy, mire, le traigo buenísimos videos. Vamos a iniciar con este. Déjeme le platico que con la ayuda de una ampolla del pie de un amigo, así fue como una chica desbloqueó un celular. A través de TikTok, una joven se volvió viral por grabar la forma en que se puede acceder a un celular sin la ayuda de la huella digital. Con el pedazo de ampolla se acerca al lector, lo coloca. De de frente y logra des desbloquear la pantalla. Hasta el día de hoy este clip ya tiene más de 100.000 reproducciones en TikTok, pero vamos a ver el video. No, Vaya ocurrencia la de esta chica, ¿verdad? Y comenzamos, vamos a seguir con otro video que la verdad, mire, esta, esta mujer se volvió viral también en República Dominicana porque pues ella confesó a la cámara que le había sido infiel a su marido, que habían durado, que duraron 17 años de casado, pero que ella se arrepintió de haberle sido infiel, pero la forma en que lo hizo, pues no, no, le puedo decir que la volvió viral, vamos a ver el video. Hola, quiero confesar que le fui fiel a mi esposo por única vez, una una, vez nada más, no mamá. Y estoy arrepentida de haberla hecho, valoro a mi esposo. Llevamos casi 17 años de matrimonio y aprendí de eso y la verdad lo quiero y lo amo mucho. Bye! Y si usted no es muy fanático de las ratas, le voy a recomendar que no vea este video porque, mire, le va a dar cosa, como decimos. Déjeme le platico que un grupo de mecánicos sacaron del motor de un coche a una rata que estaba ahí, ahí estaba viviendo. Fue a través de las redes sociales, como los trabajadores de la vulcanizadora sacaron al roedor con pinzas. En el video se observa que el, el ratón, la rata, está escondida en el área del motor, motivo por el cual pues, el coche presentaba algunas fallas y pues nada más y nada menos que encontraron que encontraron a esta rata ahí escondida. Vamos a ver el video. Está agarrando, güey, está agarrando, tira, tira, está agarrando, güey. Escucha, tú, escucha, tú me lo van a soltar, güey. Ah, Póneme camino, la va a tronar la verga. <risa> ¡Ah, güey! Ah, de... Y estos fueron los videos más virales de este miércoles, espero que les haya gustado y lo invito a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube y hasta en TikTok. Yo soy Carlos Mozigo, que tenga un excelente día y nos vemos hasta mañana. Gracias, Carla. Mañana te, me, te vemos aquí en Ciber TV Noticias Monterrey con más videos que tú siempre nos presentas en, estos, en este espacio informativo. Asimismo, queremos agradecerles a ustedes que nos acompañaron en Ciber TV Noticias Monterrey una emisión más. Quiero recordarles nuestras diferentes redes sociales, nos encuentran como Ciber TV en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y también en YouTube. Que tenga usted un excelente miércoles y les recuerdo rápidamente, a las 12 del mediodía tenemos el corte informativo para que continúen bien informada y bien informado en el transcurso de este día. Nuevamente, gracias.